Hoy, mi drogo cheloveco, te voy a explicar por qué la naranja mecánica es la mejor adaptación fallida de Stanley Kubrick. Este autor es bien conocido por sus encuadres enfermizos, su humor satírico de muchas de sus cintas y por la gran cantidad de adaptaciones que hizo en su vida. Básicamente dedicó su carrera a adaptar libros a la gran pantalla. Uno de los más conocidos y polémicos fue el de la naranja mecánica, un libro escrito por Anthony Purgues. Desde la primera página podemos observar varias esches. Está escrito en primera persona, desde la mente de Alex, un chico joven que está con sus amigos a los que llama Dorogos. No solo eso, nos habla con palabras muy extrañas. El NADSAT es un idioma hecho para este libro. Más que un idioma, es una lista de expresiones que utiliza la gente joven en este mundo. Tenemos varias descripciones del vestuario, el mesto en el que se encuentran y la gente que lo habita. Están tomando moloco. Como el gobierno no permite vender alcohol, este local junta leche con una droga demasiado nueva como para ser prohibida. Esto es importante porque potencia las ganas de ultraviolencia del grupo de mareantes. Después se van a pasear por las zonas donde saben que no va a estar la policía. En su camino se encuentran con un hombre que viene de la biblioteca. Aquí es cuando vemos el estilo de Alex. Al principio se muestra gentil y muy educado, usando un lenguaje bastante culto y encantador. Y poco a poco toda esa educación se transforma en tolchocos, dados por él y sus dólogos. Lo siguiente es descubrir cómo ha logrado hasta ahora evitar los problemas con la ley. Su truco es generar falsos testigos. En un bar, invita a unas señoras a unas bebidas, para luego irse un momento y atracar una tienda. Luego, vuelve al mismo local para seguir sobornando a las mismas señoras. Es simple, ellas solo tienen que decir que han estado todo el rato ahí mientras ha habido el asalto a la tienda. Básicamente, mi Dorogo, te acabo de hacer un resumen del primer capítulo. ¿Sabes qué adapta Kubrick de todo esto? Un plano, este, un dolly out en el local donde se drogan. Después, pasa al segundo capítulo directamente. Pero, ¿por qué decidió quitar todo el primer capítulo? Bueno, no es necesario ponerlo todo. Lo importante es saber qué quiere transmitir la obra en cada capítulo. De esa forma, la adaptación será buena. Ponerlo todo sin más sería contraproducente. Hay que saber exactamente qué es lo que sobra para quedarnos con tan solo lo importante. ¿Qué es lo más importante del primer capítulo? Alex. Entender al protagonista es lo más importante. Es por eso que se empieza con un primer plano. Pero no es un primer plano cualquiera. En este plano, él te está mirando a ti. En toda la escena, él no tiene ninguna interacción. Parece una foto o un cuadro que se mueve a través de una sala. Así que establece que la cinta va a ser una conversación contigo, más que una narración como cualquier otra. Sabemos que tiene algún tipo de problema mental, no por su interacción con el mundo, sino por el acting. La forma que tiene de Smotar recuerda al villano de Psicosis. Cuando la cámara empieza a tirar para atrás, se nos revela sus Dorogos. La voz en off nos da la exposición necesaria para entender dónde están y lo que sucede. Vemos también la decoración hipersexualizada del escenario. La dirección de arte nos presenta un futuro distópico, en el que el sexo es parte fundamental de la sociedad, cosa que va a ser importante más adelante. Pero antes de este plano, hemos estado escuchando música atmosférica y hemos visto tres pancartas. Una roja, otra azul y otra roja. Esto de aquí es nada más y nada menos toda la historia resumida en tres colores, ya que al final lo que vamos a ver es el viaje de Alex, un viaje en el que empieza siendo violento y apasionado. A partir de un punto se vuelve todo lo contrario y después vuelve a ser el mismo, como si fuese un círculo que se irá repitiendo a lo largo de su vida. Aunque en el libro no sea así. El último capítulo es uno en el que vemos cómo a pesar de todo, el protagonista ha madurado. Deja de lado su vena ultraviolenta para centrarse en un futuro todavía incierto. La violencia ya no le provoca placer. Es su evolución la que consigue eso y no un experimento del gobierno. Pero por desgracia no videamos eso en la de Kubrick. En la de Stanley lo que vemos es el viaje de un joven problemático, con la ayuda del gobierno para recuperar su apetito de ultraviolencia. Pasamos de un viaje a la madurez mental a una crítica a cómo el gobierno encubre sus propios experimentos para tener la opinión pública de su lado. Por eso, me parece una adaptación fallida. Aunque como película es muy buena, obvia lo más importante, el motivo por el cual hemos empezado el viaje. Es por eso que me gusta poner esta película como buen y mal ejemplo de cómo debería ser una adaptación. Mi querido dorogo hay que saber qué hay que meter y qué no hay que meter para que funcione una película por sí sola sin tener que recurrir al libro. Pero también hay que saber comprender la obra original. Si no logras transmitir el mensaje de la obra original, da igual que seas Kubrick. No va a ser una buena adaptación. Pero que sea una buena o mala adaptación te tiene que dar igual. Al final, lo que importa es que sea una buena película. Que eso, mi querido dorogo ya es bastante difícil. Y si no opinas lo mismo o tienes algo más que añadir, por favor, dime tu meseleo en la caja de comentarios. Si te gusta el vídeo, compártelo, dale a me gusta y suscríbete para más. Me llamo Biloto Ralbo, y mi Dorogo aquí se habla de cine.